Yo lo siento mucho, pero el bus no puede continuar Y yo así como... ¿Qué? Denegada la visa a Estados Unidos, por eso tú no puedes entrar a Estados Unidos Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián Vivo, acá en Corea del Sur Y el día de hoy les voy a hablar de algo que realmente se van a re de la risa, porque son experiencias que me han pasado perdiendo vuelos, o casi perdiendo vuelos, este capítulo es la segunda parte de esta serie que estoy haciendo de cómo cosas que me han pasado en Corea, realmente son muy entretenidas, se van a morir de la risa, porque realmente ves que cuento esta experiencia, como que la gente en realidad muere de risa, así que espero se divierten el día de hoy, la primera anécdota que les tengo que contar fue de que yo venía desde Chile y eh, tenía una escala en Francia, el vuelo llegaba a París tipo 1 de la tarde y yo tenía a las 7 de la tarde el siguiente vuelo hacia Seúl, Corea. El tema es que no me recuerdo si venía desde Chile a Francia o de, venía de otro lugar antes, pero ya, la cosa es que estaba en Francia. Me bajo del avión en París, estaba, habían unos guardias esperando como a toda la gente que bajaba del avión y me dijeron, oye, ¿tú por qué venía a Francia? Y yo así como, eh, hola, estoy haciendo una escala porque vivo en Corea y me voy a Corea ahora, pero era una foto con la Torre Eiffel. Como una foto con la Torre Eiffel, dije, sí, quiero ir a tomar una foto con la Torre Eiffel. Y ahora se van a dar cuenta de que yo en 6 horas pretendía ir a la Torre Eiffel y volver y irme a Corea. Pero la cosa es que tipo es muy eh, atrevido. Entonces como que eh, yo agarré mis cosas y eh, cuando estoy hablando con el señor se me cae una cosa con pastillas, píldoras. Y el señor me dice, ¿qué es eso? Y yo así como... Para Me dijo, ah, bueno, pasa Me hacen el, el timbre ¿En el, en el pasaporte, el timbre ¿O Bienvenido a Francia, listo Porque acabo de comer kimchi Acabo de comer kimchi siguiente. Entonces estoy así como, eh, hola y Salgo del aeropuerto Y me tomo un bus Que me costó 20 putos euros Súper barato, súper barato Muy caro para hacer un bus, obviamente, del aeropuerto Y yo me subo al bus Y yo a recha total Me voy en el bus Voy llegando a, a París Al centro de París Yo así como mirando por la ventana Así como, ay, súper Instagram Y así como que, ay, qué bonito La Jali, pli, pli, y yo así como Ah, hola, soy francesa Hola, eh, soy de Francia Qué elegancia la de Francia, como dice Luisito Y de repente eh, llego a la Torre Eiffel Muy bonita eh, de por sí La ciudad también muy bonita, bueno, lo que viene Bonita, y me bajo ahí a la Torre Eiffel Toda bonita, una cosa mental gigante y todo Y así como ya, momento Instagram Quedaban cuatro horas para tomarme la foto Volver al aeropuerto, y volver al aeropuerto Significa entrar por policía internacional Hacer todo el trámite y tomar el aeropuerto. Me empiezo a tomar la foto, obviamente todo súper rápido, pongo mi maleta, pongo el celular con el disparador automático, todo, yo así como, ay super influencer, como que no me doy cuenta. <risa> Foto pim, pim, pim. Ay, como que no me doy cuenta. Ay, ja, ja, ja. Ya, weá muy, muy de influencer básico. hacer con una chica y me dice así como, ¿querés que te tome una foto? Y yo así como, oh, sí, gracias. Y así como, oh, mil poses. Así como tum. tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pues le dije, ¿Quieres que te tome una foto a ti? Y me dijo, ya, porque ella andaba con su pareja. Ya, le tomó foto, bla, bla, Pero el tema así, chupum, pum, pum, pum, pum, foto. Veo la hora y digo, ya, es hora de irse. Me fui al paradero a tomar el bus. Y cuando voy llegando al paradero para tomar el bus, el bus del aeropuerto se había ido. Entonces tenía que esperar el siguiente, porque los buses pasaban cada, creo, medio Pero yo en mi situación no estaba en condiciones para perder un bus. Eh, ya se están dando cuenta de que me queda cada vez menos tiempo para llegar al aeropuerto que era el Charles Pérez no se cuál yo así como que eh, hola eh, que voy a hacer con mi vida eh, estrés total y digo ya si hago todo rápido todo voy a llegar bien la cosa es que espero el próximo bus le digo al, al chofer hoy voy al aeropuerto este ticket está bien si sí, pasa todo va la maleta y todo ya voy viendo por la ventana nuevamente influencia total pam pum pum pum fotos así como que ay no me doy cuenta ay luego blu blu, blu blu blu blu jata tui. vamos por la carretera y yo así como ay ya vamos llegando uno va saliendo de cuando uno va hacia por la carretera como la salida de eh, París, uno ya se da cuenta de que el París, el casco antiguo de París no es lo mismo que el París está eh, como en los suburbios, yo creo que eso pasa en todas, las, en todas las partes del mundo, ahí fue como ah ya, en realidad es un país como cualquier otro solamente que obviamente tiene este casco antiguo, tiene la torre Eiffel y el todo el, el... Y, y todos los museos estas cosas como muy bonitas, que en realidad me encantaría algún día conocer, pero que no son mis prioridades en la vida menos todavía, vamos, vamos yendo por la carretera y cuando yo voy por la carretera había dos cosas que a mí no me podían pasar en este viaje, una, perder el vuelo y dos, que se me quedara en pana el bus, que, no, que el bus se quedara en la mitad de la carretera. Y adivinen qué me pasó a mí. Que de repente llega el chofer y dice: Yo lo siento mucho, pero el bus no puede continuar. Y yo así como. ¿Qué? Y la hueá es que el bus no podía continuar porque no sé qué guay le había pasado al bus. Tú me quieres huevear de que tengo que tomar el avión. En dos horas y yo ni siquiera he llegado al aeropuerto a hacer el check-in O sea, no tenía que hacer el check-in Porque mis maletas viajaban directa desde Chile hacia Seúl Pero me quedan dos horas y yo todavía estaba en la mitad de la carretera En el medio de nowhere y yo así como ya entrando en mi colapso Porque yo, hola, eh, tengo dos horas Voy a perder el bus Ya, la cosa es que yo así súper estresado Empecé así como ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Bla, bla, bla Ay no, qué, qué horror Empecé a ver cuánto dinero tenía la tarjeta de crédito Porque dije, no, qué horror, no voy a alcanzar el vuelo Me voy a tener que ir en otro vuelo ¿Cuánto eran los pasajes de Francia, Seúl, cotizando los viajes, o oh, no, está carísimo, esto es todo el dinero que no gano en toda mi vida Ay, qué horror, que me, me, me mato, me muero Veo que toda la gente está así como, oye, ¿cuándo llega el otro bus? De verdad, nos tenemos que ir No, por favor, espero un poco más Habían pasado 10 minutos, 20 minutos y a la media hora llega el bus eh, La cosa es que íbamos en el bus, yo así como ya eh, tenía eh, todo, pero tenía todas las crisis del mundo porque era como, weón well, Queda una hora y media, y yo en una hora y media debería ser el último pasajero subiéndome a ese... Avión y yéndome a Corea, a donde tengo que empezar el semestre de clase. De repente llegamos al aeropuerto, entro corriendo, así como ya cuál era mi terminal, ya este el terminal, bla, bla, bla, me bajo y todo así. Y había que pasar por eh, Policía Internacional, que es como por donde te hace la cuestión del pasaporte. Y todo Paso por ahí y había una fila, en realidad no muy larga, había una fila como de 20 personas, cosa que encuentro bastante buena para hacer un aeropuerto internacional. Porque generalmente en el de Chile siempre hay como 300 personas antes tuyo, es como bacán, habían 20 personas, pero yo aún así me quedaban 30 minutos para pasar todo Policía Internacional. Todo el security check y llegar a mi puerta de embarque. Me quedaba media hora. Entonces yo dije, pucha, igual 20 personas se van a demorar entre uno y otro. Y como que pego un grito y digo así como, mi vuelo se va en media hora, de verdad, perdón, me pueden dejar pasar antes, por favor. Todo esto en inglés, obviamente. Y como que todos me quedaron mirando y fue como, sí, obvio pasa. Y fue como, ay, los amo. Y de repente le pregunto al, a un guardia así como, ah, ah mi vuelo sale en 10 minutos, por favor, dígame dónde está esta puerta. Ve la cuestión y me dice, está en es la terminal A. Ah, y tú estás en la terminal H. A, B, C, D, E, F, G, H Tenía que tomar el tren por ocho estaciones Bajarme y correr a mi puerta En diez minutos Pero yo aperrao Agarro la maleta Yo corrí así como por todo el aeropuerto Así como, oh guay well, la tengo que hacer run, run, run. Así como super modo, super mood Tomo el metro Esta es la terminal C Esta es la terminal de Yo así como No lo hice no lo logré, no lo logré Voy a tener que cotizar pasaje mi tarjeta de crédito Todo el dinero que no tengo, tengo, soy pobre otra vez ¿Qué me manda a hacer esta weá? ¿Por qué me quiero creer influencer? ¿Por qué mierda quiero tomarme una foto con la Torre Eiffel? Y yo me lamentaba cada uno de los segundos de por... qué Me había ocurrido haber ido a la Torre Eiffel Debajo me del metro, subo las escaleras eternas Eternas Porque parece que justo ese terminal tenía pero como 25.000 Y de repente llego a la puerta Dice la pantalla Vuelo cerrado, como closed, así como vale. Acá no lo logré, la tarjeta de crédito, voy a ser pobre de nuevo, voy a tener que comprar otro pasaje, me voy mañana, qué horror. Y de repente veo que no han cerrado la puerta todavía. Y digo, oh, de verdad, weón, tengo que tomar este vuelo así como que me, me atrasé, lo siento de verdad, discute que me entrar por favor, güey, la weá, Todavía me estaba esperando, y yo decimos como, lo sé, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, así como nunca más, nunca más. Que me, me, me hacen el, el, el chequeo y toda la weá y yo dije, weón, bueno, hola. Lo tomé, lo que quiere decir que no, no pierda la plata de la tarjeta de crédito, que no voy a ser pobre de nuevo, etc. <coughs> y, y de repente la niña ya me tenía a hacer el chequeo y me dice No, pero ¿sabéis qué? Eh, tenemos retraso como de media hora, así que tranquilo. Y yo así como... Mm. Eh, me fui con un dolor de estómago durante todo el vuelo y más encima me tocó irme en ventana eh, así que a la señora le tuve que pedir permiso muchas veces para poder salir e ir al baño porque obviamente todo ese estrés me había causado un dolor de estómago eh, no menor les recomiendo de que si es que van a hacerlo de salir en una escala a recorrer la ciudad lo piensen muy bien, no te voy a hacerlo pero igual se puede la siguiente experiencia que me pasó también estaba en Chile y yo tenía que viajar a Corea. Tenía una escala en Los Ángeles y en Los Ángeles tenía un vuelo directo a Seúl. Les voy a contar esta experiencia porque fue realmente horrible. Me meto a hacer el check-in de mi vuelo en... La TAM, si sí, es la TAM, eh, nunca me ha gustado la TAM en realidad, no soy muy fan de esa aerolínea Pero debo decir que cada uno de los trabajadores que yo he conocido que trabaja en la TAM Son las mejores personas que pisan la tierra El servicio como en sí, como no, no de las personas, sino que ellos como compañía a mí no me gusta mucho en realidad Lo que ellos ofrecen o etcétera, etcétera, etcétera, avión, etcétera Ellos como personas, como la gente que yo he conocido que trabaja en la TAM son todo un 7 en realidad Estoy haciendo un check-in en la TAM y me dice que eh, mi... Mi vuelo, eh, que no puedo hacer el check-in, me, me, me pide como otra cosa, extra Y yo contacto a una amiga, antigua amiga que yo tenía traté de hacer el check-in, pero no me dejó la página, eh, sale como este error, ¿qué significa? Y se mete en el sistema y después me avisa y me dice Dice que tú tienes denegada la visa a Estados Unidos, por eso tú no puedes entrar a Estados Unidos Y yo, ¿cómo voy a tener denegada la visa a Estados Unidos si cuando yo llegué a Chile me vine por Estados Unidos? Yo tengo la esta, la esta es un, una visa de tránsito que también te permite estar en Estados Unidos por tres meses, si no me equivoco. Y la visa dura como dos años. Y con esta, esta, nosotros, bueno, por lo menos los, las personas con pasaporte de Chile, ¿no? Pueden entrar y salir de Estados Unidos cuantas veces quieran. Y me meto a la página de la esta a ver mi solicitud y me dice, solicitud rechazada. Bueno, ¿Pero cómo la tengo rechazada si llegué desde Estados Unidos? Y no he hecho nada malo como para que me la rechacen, po? Empecé a hacer la asociación en mi mente y me di cuenta de que yo había renovado mi pasaporte. Y eso quiere decir que cuando una persona renueva su pasaporte, tiene un nuevo número de pasaporte. Yo pensé que uno tenía el mismo Número de pasaporte que antes Como uno cuando renueva su tarjeta de identidad Tiene su número de identidad el mismo A todo esto me quedaban 3 horas para tomar el avión e irme Sufrí un estrés, pero horrible Terrible, yo llamando a mi mamá porque mi mamá estaba Encargada como de en la coordinación del taxi El taxi que me iba a llevar hacia el aeropuerto Tuve que meterme a la página nuevamente Apliqué nuevamente, puse todos mis datos, puse la tarjeta de crédito Puse todos mis datos, pa, pa, pa, pa, aplicar, aplicar Y tenía que esperar que esa visa se aprobara Y cuando esa visa se aprobara, recién yo iba A poder hacer mi check-in y poder viajar Mando la solicitud y tengo que esperar que se apruebe Cada 5 segundos yo, F5, refrescar, refrescar Refrescar, refrescar, refrescar, no se aprobaba, no se aprobaba Ay... Dolor de cabeza, todo así como, weón, no, no voy a poder viajar sacando la tarjeta de crédito, me voy a gastar la plata de mi vida, cotizando los pasajes por países donde no me pidieran visa, algunos de ellos España, Italia, etcétera Y así como, ya, por último me voy mañana, voy a tener que hacer toda esta de nuevo, que baja bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hago F5 y dice, solicitud aprobada. Y yo, como que me rajé, me rajé. Tuve demasiada suerte. Entonces me aprobaron la solicitud. El taxi ya estaba en mi casa. Nos fuimos al aeropuerto. con al aeropuerto y soy de las primeras personas a hacer el check-in. Porque quería que todo estuviera en orden. Hago el check-in y todo. Y digo, mira, sabéis que tuve esta, eh, este problema. Bla, bla, bla. Me metieron el sistema todo. Y me dijeron, sí, no, no hay problema. Te cambié el número del pasaporte. Tú eres pasajero el mismo. Aquí están tus tickets, tu maleta viaja directo. Que tengas muy buen viaje. Y yo, así como, oh, huevo, los amo. Entonces después le escribí a la persona esta de, que me ayudó en Chile. Y le dije, así como, oye, de verdad, muchas gracias. Así como, que weón, te pasaste me, me ayudó mucho a tranquilizarme Porque me dijo así como Weón, yo te voy a ayudar Tranquilo y todo Y así como weón, gracias Y como que Ay, qué lindo este polero Me gusta gustar Eres mi ángel Sabelo Eres mi ángel Finalmente les voy a hablar De la última experiencia Como perdiendo vuelos Entre comillas Aunque teóricamente Hasta ahora no he perdido Ningún vuelo Era hace el 2010 a comienzo de 2017 Y yo junto a dos amigas La Claudia y la Yoa planeamos un viaje desde Corea a Japón Y de Japón a Corea Fuimos a Japón básicamente como por tres días Fue el viaje de mi vida, fue la primera vez que yo iba a, iba a Japón Japón es el país más hermoso que he conocido en mi vida Me encanta, me fascina, amo su sociedad Amo su lenguaje, amo todo de Japón de verdad Yo soy demasiado otaku de Japón Así como que me encanta El día anterior al viaje celebramos mi cumpleaños Fuimos a carretear, todo bacán, todo así, todo pasando Ese mismo día después de carretear Nos vamos al aeropuerto, hardcore, nos vamos al aeropuerto Tomamos el vuelo a Japón y después todo bien, ya Ellas se fueron por una aerolínea, yo me fui por otra y estaba esperando como en la sala para que me llamara el avión pues, para, que, para que abrieran la puerta y uno se subiera al avión Y ya yo me siento, pongo mis cosas al lado y todo Y de repente así como que me empiezo a pensar Todo y de repente Me despierto ¿Por qué? Porque me había quedado dormido Y yo como... ¡Velga mi vida! Desperté y escuché en el radar que decía The passengers, the passengers, the passengers, the passengers Y yo así como Yo, yo, yo, yo, y así como Yo, yo, yo Eran seis eh, tripulantes de cabina Que agarraron mis cosas Donde yo estaba sentado Las agarraron Me dijeron, corre Y me llevaron hacia la puerta Porque yo estaba sentado al frente de la puerta O sea que yo me quedé dormido La gente del vuelo entró Y yo seguía durmiendo Entonces, entro con todo así Me entran con todo y me dicen ¡Entra, entra, entra! Y la puerta. Y yo ahí tenía que caminar por la banda hasta entrar al avión pues Después pude viajar y todo Y llegué a... llegamos a Narita, ¿me acuerdo? Y que... eso Así que bueno, esas fueron las experiencias que he tenido como entre comillas casi perdiendo vuelos se las quise contar porque para que vean alguna experiencia que les pueda servir ojalá si bien no es algo como que les recomiende mucho hacer esto de poder salir a conocer lugares durante una escala pero si lo pueden hacer, bueno, está en su, en su responsabilidad si no tenéis como todo bien figurado como irte de un lugar a otro y como tener todo tu schedule muy bien armado puede que te pase la mano y que no te resulte bien, así que se lo doy como recomendación planificar muy bien su viaje y sobre todo si hay que es están pensando en salir del país en una escala, así que eso, pues espero que les haya gustado este video, un poco no tan relacionado con las cosas que hago siempre en mi canal, pero bueno, variar un poco, tampoco está de más estos días siempre es bueno poder generar más contenido para poder distraernos un poco, entretenernos un poco más también un poco para estar en la casa, aquí vamos a salir a la calle, si en la casa podemos hacer tantas cosas como ver mis videos, o como hablar en familia, escribir un libro, o ver series en Netflix, o comer una rica comida así que eso, pues aprovechen todos estos días que estén en sus casas para pensar en ustedes mismos, también obviamente pensando en el resto al hacer este acto. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video, pero antes suscríbase acá abajo en el botoncito rojo y denle un me gusta y comente acá abajo si a usted le ha parecido alguna situación un poco eh, chistosa en algún mes para que la compartamos. A continuación voy a anunciar el ganador del sorteo del álbum de BTS que eh, sorteé en unos videos anteriores En primer lugar había una ganadora pero al meterme a su Instagram a ver si es que estaba cumpliendo con la regla que era seguirme eh, Lamentablemente no lo estaba haciendo así que tuve que hacer nuevamente el sorteo y ahora finalmente le podemos dar el Álbum a la ganadora que es Bárbara Que ella es de Chile así que muchas gracias Por haber participado y también darle las gracias a todos también por haber participado Y como siempre ver mis videos Así que muchas gracias e intentaré Lo posible de poder seguir haciendo Más concursos, muchas gracias a todos